A ver, estoy en directo, son las tres y media y, y estoy transmitiendo al mismo tiempo por, por Instagram, por YouTube y por Facebook, ¿vale? Espero que se me esté viendo bien en, todos los, eh, en todas las vías en las que estoy Por favor, si no se me oye bien o si no se me ve bien, eh, me lo podéis decir, ¿vale? Aquí en los comentarios o en el chat que, que, que lo podéis utilizar, ¿vale? Um, a ver, sí, yo creo que, que estoy bien. Um, bueno, ¿cómo estáis? ¿Cómo vais? ¿Qué tal va la tarde? Ya veo que se va uniendo gente y bueno, quería, eh, quería presentarme por si hay alguna persona que no me conozca. Yo soy Paula de Ulalatela y, y bueno, mi misión, lo que yo quiero, para lo que yo trabajo, para lo que yo estoy aquí es para, para ayudar a, al máximo de mujeres posible a dejar muchos, muchos, muchos recuerdos imborrables en la memoria de sus hijos o de sus nietos, a través de la costura, ¿vale? Es decir, yo, eh, yo coso, me gusta coser, eh, trabajo siempre con gente que le encanta coser y lo que quiero es esto, ¿no? Enseñar a muchas mamás y a muchas abuelas a crear la ropita de sus peques y a dejar esos recuerdos que siempre les acompañarán a sus hijos y nietos. Y esa soy yo, soy Paula de Ulalatela. Eh, bueno, eh, hoy estoy aquí para contaros cuatro errores que, que, que yo cometí <risa> eh, y que deberías evitar si quieres o si te apetece eh, empezar en esto del mundo del patronaje infantil, ¿vale? Eh, aprender patronaje infantil. Eh, y, y, ¿Y por qué te digo que yo los cometí? Bueno, pues porque justamente mi camino para aprender patronaje fue muy largo, sé cuáles son esos errores, eh, yo caí, bueno, ya verás que te voy a hablar de cuatro errores, yo caí en todos menos en uno, y, pero ese uno lo he visto muchas, muchas veces en mis alumnas y en la gente que me sigue y... Y justamente lo que quiero es que, bueno, eh, que no caigas en ellos, que, que, que puedas empezar a hacer tus patrones y aprender patronaje sin, eh, sin perder tiempo, sobre todo, sin rodeos. O sea, que vayas un poco al grano. Y esa es la intención de hoy. Por eso hoy te quiero hablar de estos cuatro errores. Eh, además, tenemos reto en marcha estoy ahora mismo con todos los preparativos de mi reto para crear una presentación infantil de principio a fin y, y bueno digo que estoy en preparativos porque empieza el 7 de febrero pero yo siempre en todos los retos eh, bueno voy haciendo mejoras con respecto a los anteriores voy viendo qué cosas han tenido eh, bueno la gente ha tenido más dificultad o se ha atascado o ha habido más dudas y siempre voy haciendo mejoras entonces eh, por eso digo que ahora mismo lo estoy preparando Estoy muy ilusionada, empezamos el día 7 y, y bueno, en este reto justamente, eh, si te unes y nunca has estado en él, porque es el tercero que hago ya, eh, lo que hacemos es introducirnos un poquito en este mundo del patronaje infantil y creamos una prenda de principio a fin. Eh, entonces, estoy preparándolo y si te apetece te puedes unir, vas a encontrar el enlace, pues no sé, arriba, abajo, en algún sitio de por aquí, si no está, lo añadiré para que te puedas unir al reto, es totalmente gratuito, y, y bueno, y si ya has estado anteriormente, también te animo a que lo hagas, ¿vale? Porque, bueno, eh, puede ser que no lo pudieras terminar por tiempo, puede ser que te quedaras a medias, o puede ser que sí lo terminaras, pero te apetezca volver a coser otro pantalón, y volver a hacerlo de principio a fin. Siempre se aprenden cosas nuevas, ¿eh? esa es mi experiencia. O sea, la primera vez lo haces, son muchas cosas, muchos aprendizajes, y, y, y cuando vas volviéndolo a hacer otra vez, eh, vas cogiendo detalles y entendiendo cosas que quizá no habías entendido del todo. Entonces, yo te animo a que te apuntes, ¿vale? Seas, lo hayas hecho ya anteriormente o sea la primera vez. Y bueno, no me voy a enrollar más. Voy a ir ya directa a lo que, a lo que quería explicaros, que son los cuatro errores eh, que debes evitar si te apetece aprender patronaje infantil. ¿Y por qué digo lo de te apetece? Lo de te apetece es realmente lo más importante de lo que te quiero explicar, ¿no? Es, para mí, la palabra te apetece es, eh, es la clave de todo. ¿Por qué? Porque es muy diferente querer aprender patronaje infantil o el patronaje que sea, eh, pues porque te quieres dedicar profesionalmente a ello, eh, porque lo necesitas para, no sé, para ascender en tu trabajo para tener más posibilidades en tu carrera profesional. Es muy diferente las vías y la manera de aprender que tendrías que seguir, o sea, el camino que tendrías que seguir para, para aprender patronaje, en este caso, de el camino que yo te aconsejo seguir en el caso de que simplemente te apetezca aprender patronaje. Es decir, no lo necesitas, no es una necesidad, pero te encanta coser, Estás cansada de utilizar patrones comerciales, te apetece ser capaz de plasmar esas ideas que tienes en tu cabeza en, pues en, en, en las prendas que haces, en un papel, eh, y, y, y te apetece mucho pues, aprender cómo hacerlo, aprender esas técnicas que te van a permitir crear prendas únicas eh, y, y con tu estilo. Y, y ajustadas a las medidas de tus, de tus niños, de tus hijos o de tus nietos. Entonces, estos dos caminos son muy diferentes, ¿vale? El de la persona a la que le apetece, que lo quiere hacer para disfrutar, para pasarlo mejor, para tener más independencia y libertad a la hora de disfrutar de la costura, porque eso te da mucha libertad a la hora de poder hacer lo que tú quieras, de las personas que se quieren dedicar profesionalmente a ello. Y yo me, eh, cuando hablo de estos errores me refiero, hay algunos que son comunes, ¿no? A, a los dos tipos de personas, pero sobre todo a las personas que les apetece, porque muchas veces elegimos el camino más largo, que es lo que me pasó a mí, para aprender, porque pensamos que es eh, la única manera o la vía para hacerlo, eh, cuando realmente hay atajos y caminos más cortos para, para poder estar haciéndolo sin necesidad de pasar por ese, bueno, pues... Por esas largas formaciones o por periplos que al final no, muchas veces incluso después de haber pasado por ellos, no eres capaz aún de hacer eh, lo, que, lo, que, lo que realmente, para lo que realmente estás, que es para poder hacer una prenda de principio a fin, desde, el, desde tu idea hasta, hasta la confección final, ¿vale? Bueno, qué bien, ya veo aquí que me estáis dejando comentarios, me encanta, me encantan los comentarios, así que. Hola, Elizabeth. Eh... ¡Ay, qué bien, Elizabeth! Me alegro un montón de que te vuelvas a apuntar al reto. Genial. Y Maite, entusiasmada con el curso. Pues yo también. Tengo muchas ganas de empezar. Y, bueno, ¿cuál es el primer error que hay que evitar? Para mí, el error number one, que además, eh... no solamente para el patronaje, sino en general, y me lo habrás oído repetir por activa y por pasiva, <risa> es mirar vídeos en youtube eh, a ver qué pasa con youtube youtube es una herramienta maravillosa es un lugar en el que puedes encontrar el eh, cómo hacer un montón de cosas eh, tenemos una gran suerte de tener youtube porque eh, antes cuando bueno pues cuando yo era pequeña cuando yo era más joven antes de que apareciera incluso internet que es que yo ya soy muy vieja ya tengo muchos años y yo cuando empecé la carrera no había internet. Bueno, era una cosa así de estas que solamente tenían las grandes empresas. Entonces, antes de esto, claro, cuando querías aprender una cosa o querías eh, pues saber cualquier chorrada, era muy complicado. Tenías que llamar a un profesional o a alguien que te lo hiciera. Eh, o, a, o era muy difícil aprender eh, cualquier cosa. En cambio, ahora eh, con YouTube, la verdad es que eso no, o sea, podemos hacer un montón de cosas que antes pensábamos que no sabíamos: el cómo hacer esto, una receta, un simple arreglo en casa, cualquier cosa, eh, la podemos aprender de una manera fácil o encontrar como una respuesta rápida a ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, es, YouTube es maravillosa. Lo que pasa es que qué pasa con YouTube. Que, bueno pues que es como un pozo como un, como un agujero negro en el que, que nos atrapa verdad y, y en el que nos podemos tirar toda la tarde todo el día o lo que nos echen y terminar eh, diciendo bueno pues sigo igual todavía no he encontrado la respuesta a lo que buscaba y estoy convencida de que esto os ha pasado alguna vez a todas a mí por lo menos me ha pasado un montón de veces entonces qué pasa con youtube que eh, muchas veces el problema es que no sabemos eh, realmente qué es lo que queremos encontrar Entonces no sabemos tampoco buscarlo Metemos, pues no sé, pues cómo hacer lo que sea, ¿no? Mm, hablando del patronaje Pues cómo hacer eh, el patrón base de cuerpo, por poner algo O cómo hacer un patrón de manga Nos aparecen un montón de, de resultados Pinchamos en uno Empezamos a mirar lo que hay vemos que no es suficientemente detallado, que no lo entendemos bien o que no es lo que estábamos buscando nos aparecen otras cosas relacionadas a la derecha, clicamos ahí volvemos a empezar, empezamos a mirarlo, empezamos a tomar notas no nos convence no es lo que queríamos, no lo entendemos hay otro, nos ha sugerido otro vídeo aquí, pinchamos bueno, un círculo vicioso en el que pues eso, en el que se te pierde toda la tarde entonces, eh, dice Pilar, lo intento, pero no me da la vida. El que el patronaje, oh, YouTube, YouTube, la vida no nos da para nada, para a nadie eh, con YouTube, no nos da la vida. <risa> entonces, eh, luego existen un montón de métodos diferentes de patronaje. Entonces, en concreto, para aprender patronaje es complicado, porque no encuentras además, eh, como si dijéramos, eh, algo que, que dentro de un mismo canal que nos dé la confianza de que sabemos que la persona que lo está dando, eh, pues sabe y lo que nos está diciendo es, es real, porque luego seas otra. ¿Cómo sabemos lo que es fiable, lo que no es fiable, si esta persona tiene suficiente experiencia como para que nos fiemos de lo que nos está diciendo es así entonces in, incluso aunque encontráramos esa persona que sabemos que nos fiamos y que sabemos que lo que nos está diciendo está bien la información que nos está dando encontramos como pedacitos de cosas verdad encontramos pues aquí un poquito de esto cómo se hace esto cómo se hace el otro pero no a lo mejor algo que empiece desde el inicio que siga un eh, pues una estructura bien hilada y sobre todo en la que estemos entendiendo lo que hacemos. O sea, yo, eso es lo que mmm, es difícil de encontrar en YouTube. Entonces, yo, bajo mi punto de vista, tratar de aprender en YouTube eh, desde cero algo tan, no complejo, pero sí que técnico y que es importante que se entienda desde el principio como es el patronaje infantil, eh, para mí es un error. YouTube está muy bien cuando tú, por ejemplo, ya sabes eh, ya, ya, ya sabes eh, sobre patronaje, ya conoces las técnicas, ya sabes transformar, ya eh, conoces un poco y entonces quieres a lo mejor encontrar eh, una cosa en concreto. Entonces, sabes lo que estás buscando, encuentras la respuesta a eso en concreto y resuelves una duda o, o aprendes una cosa nueva. Pero para aprender una cosa desde el principio y con un poquito de profundidad y entendiendo lo que estás haciendo... Creo que es una buenísima manera de perder el tiempo. <risa> y perdonadme las, eh, las youtubers, yo misma lo soy, yo tengo cosas en YouTube, pero evidentemente, eh, pues eso, son cositas puntuales que vas enseñando, pero para aprender algo es, es complicado. Siguiente error. Para mí, el segundo error, y este es el único en el que yo no carí, es el que, el, el, que dije, el que os dije antes que era la excepción, eh, pero que lo he visto muchas veces en mis alumnas, me lo han explicado y, y también en las personas que me seguís y con las que yo consigo hablar, pues es la de apuntarte a un taller de costura en tu ciudad. ¿A qué me refiero con un taller de costura? Bueno, me refiero a estos sitios que son como, bueno, ateliers a veces se llaman, ¿verdad? Suele ser como un taller en el que hay una profesora Suele ser algo eh, un lugar físico donde tú vas, pues en tu barrio o en tu ciudad, y vas a aprender a coser, a hacer proyectos. Entonces tú vas allí, le dices a la profesora, bueno, pues quiero hacer esto, ella te orienta un poco en cómo hacerlo y, y vas haciendo cosas. ¿Qué pasa con esto? Esto está genial para, eh, para hacer un paréntesis en tu día a día, para disfrutar con, con lo que haces, ¿no? Eh, Vas allí, eh, te despejas un poco, estás haciendo algo con lo que disfrutas y es fantástico. Pero bajo mi punto de vista, lo que yo he visto en cuanto al patronaje es que eh, cuando quieres hacer, por ejemplo, una prenda, eh, pues pongamos para tu hijo o para tu hija, tú le dices a la profesora lo que quieres hacer y normalmente esa profesora es una para un montón de gente y lo que acaba ocurriendo es que ella te, hace la, eh, te lo acaba haciendo todo. Es decir... Pues te hace el patrón, te dice, pues mira, corta aquí, corta allá, ahora cose esto, ahora... ¿verdad? O sea, no sé si os sentís un poco identificadas con esto, si alguna eh, lo ha hecho, porque me lo he encontrado tantas veces, tantas personas me han explicado esto, eh, que las profesor la profesora al final me, explica, me me lo hace ella misma, ya no es que te lo explique, sino que te lo hace ella. Tienen a mucha gente, no se pueden parar contigo a explicarte eh, pues cómo hacer este patrón, o cómo transformarlo y entonces coge y te después mira aquí acá cortas aquí no sé qué venga es total y no entiendes nada de lo, que, de lo que ha hecho ni de por qué lo ha hecho entonces eh, totalmente por eso me he borrado dice <ríe> silmuest es que es así es que es así y entonces no en realidad no, no aprendes nada o sea te sirve para despejarte para coser para bueno para disfrutar pero no te sirve para aprender porque por pues porque no porque es, porque esa profesora no está ahí para eso en realidad. Eso es como un atelier al que tú vas para que te acompañen en, en, tu, en tu afición a la costura. Pero poco más. Y esto me lo he encontrado muchas, muchas veces. Muchas personas que me lo explican. Eh, entonces, eh, segundo problema, que es el único en el que yo no he caído, es eso. Apuntarte a un taller de costura en tu ciudad. Y estamos hablando para aprender patronaje, ¿vale? No, no estamos hablando para aprender a coser o para, o para hacer proyectos, sino para aprender patronaje infantil. El tercer error es eh, tratar de que de, de aprender a través de libros. Yo caí en esto, pensé, bueno, seguramente habrá libros donde me expliquen o donde yo pueda aprender. Y además un libro es algo en, el, en lo que a priori te puedes fiar, bueno, te puedes fiar, claro, porque, a ver, se supone que eso lo ha hecho alguien profesional, eso está revisado, eso es una información verídica, todo, por supuesto... ¿Qué pasa con los libros? Eh, bajo mi punto de vista, yo busqué mucho libros de patronaje infantil y esto es algo de lo que haré un directo en algún momento, porque muchas veces me preguntáis por libros. Y ahora voy a ir a los comentarios que me estáis dejando, que me encantan. <risa> sí. Entonces, ¿qué pasa? Primero, lo que me pasó fue que encontré pocos libros de patronaje infantil, no hay mucha cosa. Eh, uno de los que encontré, que es el que más me gustó, eh, estaba en inglés y, y era muy antiguo, o sea, tenía mucho tiempo, entonces también encontraba, pues, que los, me daba la sensación de que estaba como un poco anticuado. Eh, otra cosa que me pasó fue que, eh, bueno, a veces encontré libros como más, más gordos, como más eh, de, muy densos de patronaje, con mucha técnica, donde había una pequeña parte de infantil pero no entero, una pequeña parte. Lo que me pasó fue que después de haber recopilado varios, de hecho tengo aquí varios y algún día os enseñaré un poco lo que tengo. Eh, lo, que me pasó, lo que me pasó fue, primero, que vi que, que cada uno explicaba las cosas de diferente manera. Cada uno utilizaba una tabla de medidas diferente. Eh, los patrones base estaban totalmente diferente explicado cómo se hacían. Unos explicaban un solo patrón base, pero otros se explicaban, a lo mejor, pues no sé, uno para punto, otro para plana y otro para no sé qué. Bueno, total, que... ¡Ay, Marga, enhorabuena! Dice que ayer fue abuela y estoy súper interesada en poder aprender. ¡Jo, Marga! Pues felicidades, de verdad, ¿eh? porque qué alegría poder ser abuela. ¡Qué bien! Me alegro mucho. Pues esto, que en los libros luego cada uno lo explica... Esto es normal, porque hay diferentes técnicas de patronaje, pero cuando tú estás empezando y no sabes, lo que estás esperando es como una sola respuesta ¿no? a todas tus dudas. O sea, que tú veas que si miras aquí, si miras aquí, si miras aquí, lo que te están diciendo, pues sea más o menos la misma cosa. Pero esto no es lo que ocurre. Te encuentras con que las tablas son diferentes, te encuentras con que no solamente las medidas son diferentes, sino que... Eh, las, las medidas que se toman no son las mismas, sino que en unos casos se toman unas medidas, y en otros casos otras diferentes. Total, que con los libros acabas con un gran lío, no sabes eh, a cuál, eh, cuál leerte o de cuál aprender. Y, y además eh, la información, o sea, te encuentras las cosas como muy, muy densas, es algo muy denso para leerse y aprender. Bajo mi punto de vista no es una buena idea a partir de cero e intentar aprender con un libro. También luego me he encontrado libros que tienen muy poco detalle o no te lo explican bien. O sea, simplemente es como algo muy general de cómo se hacen transformaciones, pero sin explicarte bien de dónde salen las cosas. Es que os lo enseñaría, pero me voy a liar mucho. Los tengo justo aquí. Otro día os, os los enseñaré. La cuestión es que no creo que sea una buena manera de empezar por los libros. Lo que sí que me he encontrado es que después de aprender, ahora que ya sé eh, patronaje y sé técnicas, sí que me sirven mucho para, eh, en un momento dado, pues, por ejemplo, no sé, una transformación en concreto, pues, para mirar un poco y ver, eh, pues, cómo lo hacen, ¿no?, eh, cuál es la técnica que utilizan, que ya te digo que luego en los diferentes libros es distinta, pero te da ideas de cómo hacer las cosas o te da ciertas respuestas a ciertas preguntas. Para esto lo veo más, o sea, eh, como para después, una vez que sabes, poder apoyarte o, o adquirir más conocimientos con los libros. Pero no para empezar. Además, como digo, en patronaje infantil he encontrado que hay poco. Eh, este es el tercer error y... El cuarto error es, para mí, complicarte con la creación de los patrones base a medida. Esto puede ser que me lo hayas escuchado decir ya un montón de veces, porque no me cansaré de decirlo. Puede ser que sea la primera vez que me lo escuches y que te parezca incluso extraño. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que... Mmm, que cuando yo, bueno, yo después de decidir que cuando ya me picó el gusanillo de, de que quería crear ropas para mis hijos y quería eh, y no quería depender de los patrones comerciales y que me quería formar, yo opté por la opción de apuntarme a una escuela de moda, en una larga formación de patronaje infantil. En una escuela de moda normalmente enseñan para que seas patronista, o sea, para que te dediques a ello. Entonces suelen ser unas formaciones, pues, bueno, bastante largas y bastante densas y costosas también. Entonces, bueno, yo decidí hacerlo de esta manera. ¿Qué pasa? Que, bueno, lo primero que me preguntaron cuando... Yo dije, sí, empiezo, me apunto. Lo primero que me preguntaron fue, bueno, ¿qué quieres hacer, modistería o industrial? Y yo me quedé con cara de cuadros... Eh, bueno, pues no sé, ¿qué es eso? <risa> entonces ahí ya Bueno, me explicaron un poco ¿no? Modistería pues es para hacer eh, Para hacer a medida las prendas Y industrial es como para hacer patrones Para la industria Para, las, para trabajar en la industria de la moda Y entonces hacer tallajes Entonces yo pensé, bueno eh, Si yo lo que quiero es poder hacer ropa para mis hijos Pues será modistería, será hacer ropa a medida pues empecé con la parte de modistería y al cabo de un tiempo me pasé a la parte de industrial, me di cuenta de que en realidad lo que quería es industrial. Esto es otra historia que en algún momento también os contaré, esta parte de cuando me cambié, bueno y por qué y todo esto. La cuestión es que, que cuando tú haces eh, un, una formación en patronaje pura y dura como la que haría la persona que está buscando dedicarse a ello que es por lo que decía antes, que los caminos son muy diferentes. Eh, lo primero que te enseñan, por ejemplo, en modistería, que sería para hacer una prenda para un niño o una niña, ¿verdad? Porque lo queremos hacer para sus medidas. Lo primero que te enseñan es hacer los patrones base. El otro día hice un directo sobre los patrones base, sobre lo que son, para explicaros un poquito por si por si no sabéis. Lo podéis mirar que estará colgado en, en, en aquí mismo, en, en algunos días atrás, ¿vale? La semana pasada creo que fue. Bueno. Lo primero que te enseñan es hacer un patrón base. El patrón base es una prenda básica hecha con las medidas de la persona, en este caso del niño o de la niña, para el que vas a hacer la prenda. Para eso tienes que tomar un montón de medidas eh, y después, con esas medidas, hacer el patrón base, pues eh, poniendo esta medida aquí, esta medida allá, bueno, pues con una serie de técnicas, ¿vale? Este es un proceso que se hace, eh, que se hace un poco pesado y complicado porque tienes que tomar muchas medidas a un niño o a una niña Que no paran quietos Que cada vez que tomas la medida te sale una medida diferente No sé si esto también os ha pasado alguna vez Y además luego pues todo eso hay que aplicarlo a una serie de técnicas Para confeccionar un patrón que está hecho a medida A partir de ahí, a partir de que tienes el patrón base hecho Empiezas a transformar ese patrón en eh, la prenda que tú quieras ¿Vale? Con unas técnicas de transformación Bueno esto es lo que yo aprendí, esto es lo que a mí me enseñaron en la academia y, y bueno, pues así pasé mucho tiempo aprendiendo a hacer el patrón base de falda, transformaciones de falda, el patrón base de pantalón, todas las transformaciones de pantalón, de cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que, eh, que lo que me pasó fue que después, cuando yo en realidad lo que quería era hacer prendas para mis hijos, para para divertirme, para, porque me apetecía, nuevamente la palabra porque me apetecía, en mi casa, eh, a mí este proceso se me hacía súper lento, o sea, súper complicado, porque cada vez que yo quería hacer una nueva prenda tenía que hacer un patrón base a medida. ¿Por qué? Porque los niños crecen muy rápido, entonces las medidas que les tomas hoy, mañana, dentro de tres días, ya no son las mismas. Entonces, cada vez que quería hacer una nueva prenda, yo tenía que tomar todas esas medidas, que es algo difícil en un niño o en una niña que no paran quietos, y después tenía que eh, hacer ese patrón base. Y ya a partir de ahí es cuando empieza la parte como más divertida, ¿no? De transformarlo en la prenda que tú quieres y tal. Pero hasta llegar ahí, pues muchas veces me quedaba en el camino, porque tardaba tiempo en tomar las medidas, cuando ya se las había tomado, tardaba un tiempo en hacer el patrón base... Entonces ya igual las medidas habían cambiado, igual tenía que volver a tomarlas, pero cuando había hecho ya el patrón base, entonces si tardaba un poco en transformar la prenda o en terminarla, ya la prenda le quedaba pequeña. porque Bueno, en fin, que los niños crecen rápido. Entonces yo pensé, bueno, a mí esto de hacer los patrones base eh, eh, no me vale, porque, porque no avanzo. O sea, me quedo, me quedo ahí bloqueada en ese paso de crear los patrones base. Y, y fue cuando... ...pensé que, que, que el, el sistema del patronaje industrial, el de hacerlo por tallas, era algo que a mí eh, me parecía mucho más práctico y que me iba a funcionar mucho mejor. Y, en ese, y, y entonces lo que hice fue crearme todos los patrones base de todas las tallas con el método industrial y a partir de ahí ya eh, lo que hago, que es como lo hago ahora mismo, es el método que yo utilizo ahora es que me cojo el patrón base que, que corresponda por las medidas del, de, mi, de mi hijo o de mi hija, lo ajusto a sus medidas y ya directamente me pongo a transformar. Entonces, para mí, eh, a la hora de hacer patrones infantiles, supone una complicación el tener que hacer un patrón base. Y me parece que es el punto donde muchas personas se bloquean. Me parece además que es la parte más complicada también de aprender y de aplicar. La parte más aburrida también y tediosa, y, y me parece un error eh, cuando lo que quieres es hacer los patrones para tu peque, para tu hijo o tu hija, que los quieres hacer, eh, pues, que lo que quieres es hacer una prenda tuya desde cero, desde tu idea, desde tu creatividad, hasta coser la prenda final, eh, pues, el tener que hacer los patrones base es, es, es algo que, que, que muchas veces entorpece. Entonces, para mí, el cuarto error es este, es complicarse con la creación de los patrones base. Creo que hay una manera más simple que es, que es la que yo utilizo, que es partiendo de unos patrones base ya hechos y ajustándolos. Y, y bueno, pues, pues esto es todo. Estos son los cuatro errores que yo eh, prácticamente todos cometí. Que si tú te apetece, si a ti te apetece aprender patronaje infantil y eres capaz de no caer en ellos, tienes mucho camino andado, vas a ir mucho más directa al al resultado, a poder simplemente disfrutar haciéndolo y, y bueno, pues que te recomiendo que los, que los evites. Eh, justamente el reto, el reto que vamos a empezar el día 7, que ya te puedes apuntar, que ya están las puertas abiertas, es, eh, es esto que te estoy explicando. Eh, te voy a explicar mi método, el método que yo utilizo, te lo voy a explicar bien en detalle de pe a pa. Eh, vamos a hacer una prenda, vamos a hacer un pantalón desde el patrón base, pero que no lo vamos a hacer, es decir, lo vamos a hacer como yo te estoy explicando para, pues para que lo veas, para que veas cómo es, lo puedas poner en práctica y veas lo fácil que puede resultar. Además, eh, puedes empezar, aunque tengas un nivel bajo, a hacer patronaje. O sea, muchas, muchas veces pensamos que para aprender patronaje tienes que llevar un montón de tiempo cosiendo, tienes que tener un nivel... Eh, ya alto en la costura Y no es cierto, o sea, en realidad eh, El patronaje es una cosa y la confección es otra Confección es coserlo Y el patronaje es hacer el patrón Puedes empezar incluso Bueno, sin saber coser, no, porque tienes que tener Unas nociones a la hora de hacer tu patrón De cómo vas a confeccionar Tienes que saberlo, pero incluso Si llevas poco tiempo cosiendo, puedes aprender Este método, ¿vale? Así que, eh, bueno, yo animo a todo el mundo a que se apunte al reto, es gratuito, vas a ver de principio a fin cómo lo hago yo, lo vas a aplicar y vas a terminar con una prenda hecha eh, de principio a fin, una prenda infantil para el niño o para la niña que tú quieras, para tu hijo, para tu nieto, para tu sobrino, para una amiga, para, para quien quieras, ¿vale? Y, y entonces entenderás mejor eh, de lo que te estoy hablando justo en este cuarto error del que te he hablado. Y bueno, pues nada más. Eh, encontrarás el enlace, si no es en mi página web, en mi perfil también de Instagram y me parece que en YouTube lo pondré también en el vídeo, ¿vale? Para las que me estáis viendo en diferido, eh, también te puedes apuntar. Están abiertas las plazas eh, hasta el 7 de febrero que empezamos, ¿vale? Y nada más, voy a ver, a ver que tengo aquí algunos comentarios eh, y me encanta veros, me encanta leeros. Mira, dice Elizabeth, me pasó, un, en un curso de moldería virtual que como era de corta duración y no daban los tiempos, nos mandaban los moldes para imprimir y no aprendí nada. Uf, es que esto, mmm... bueno, lo importante en el patronaje, bajo, vamos, bajo mi punto de vista no, lo importante <risa> es entender muy bien lo que estás haciendo, o sea, esa es la diferencia, entender a alguien que te explique lo que estás haciendo y el por qué, es la diferencia entre aprenderlo o simplemente hacer un paso a paso de lo que te están diciendo que hagas, pero no aprender nada. Y no saber después aplicarlo tú por tu cuenta. Y esto es lo que pasa también muchas veces con, con YouTube. Que en YouTube puedes encontrar a lo mejor un paso a paso de cómo hacer algo, pero si no entiendes eh, por qué lo estás haciendo así y de dónde sale, y, y si no lo entiendes, luego no eres capaz de aplicarlo eh, por tu cuenta, para, para, para una prenda en concreto que tú tienes en tu cabeza. Entonces, bueno, pues siempre, eh, siempre hay que entender lo que uno está haciendo. Es, yo creo que es la base de todo aprendizaje, si es que al final es, es en todos los aprendizajes de la vida. Si tú haces una cosa porque sí, sin saber por qué, y como un guía burros, pues no te va a servir de nada. Ahora, si tú aprendes una cosa entendiendo lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, eso te va a servir para aplicarlo en muchas, eh, muchas cosas de la vida. Así que sí, Elizabeth, eh, esto pasa mucho en, en muchas formaciones y es que lo importante, sobre todo, aunque sea de corta duración y aunque sea virtual, porque los hay, o sea, no, no tiene que ver, lo que pasa es que sí que se necesita un contacto con alguien para poder resolver tus dudas y, y sobre todo entender muy bien qué es lo que estás haciendo. Maite dice que se apuntó a clases pero por horarios lo tuvo que dejar. Bueno, esto también nos ocurre ahora, que claro, estamos tan tenemos esta vida tan, ¿no? tan tranquila, tan, tan de ocio, tan de mirar a las, a las musarañas. <ríe> tenemos tanto tiempo libre, ¿verdad? En general, que nos podemos dedicar muchísimo tiempo a nuestras clases. Bueno, pues eso, que nos pasa a todas. Que al final... Mmm, Siempre estamos priorizando el trabajo y todas las miles de cosas que tenemos que hacer, y, y bueno, y lo bueno que tiene justamente ahora Internet es esto, ¿no? Que, eh, que podemos adaptar nuestros horarios a, a aprender cosas nuevas. Esto la verdad es que es, para mí es la bomba. O sea, el hecho de, de poder acceder a las formaciones que quieras o de poder aprender desde donde quieras y en el horario que quieras, y aunque vivas en un pueblo pequeño y no tengas eh, cerca algún sitio para aprender, es que online eh, el internet nos, nos, nos abre un campo infinito de, de posibilidades. A veces quizá demasiado, ¿verdad? <risa> Dice Maite, yo tengo libros pero algunos son complicados Sí, eh, bueno, yo diría que los libros son bastante complicados eh, Sí, son son, o sea, son densos Y si no tienes unas nociones eh, de, lo que, de anteriores De que te hayan explicado algo Es muy difícil de entender Y sobre todo de aprender 100% a través de libros Yo lo veo prácticamente imposible Soy de Perú, yo trazo para niñas pero a medida Quisiera aprender con medidas generales pues Leonela te, te, te veo en el reto, te veo dentro y bueno, y verás que es muy sencillo hacerlo también esa medida, o sea, no esa medida a medida porque ¿para qué queremos hacer ropa a medida para nuestros hijos? Es absurdo o sea, cuando tú haces algo a medida es que esa medida, en cuanto esa medida cambia esa ropa deja de, de poderse poner queda pequeña, es como cuando nos hacemos el traje de novia, ¿no? que nos van tomando la medida y a medida que se va acercando el momento nos la vuelven a tomar, nos lo ajustan y a medida que se va acercando el día de la boda otra vez nos lo vuelven a probar hasta que nos queda perfecto. ¿Pero qué pasa si acordas un poquito, si adelgazas un poquito? Que ya no te va a quedar bien. Entonces esto es lo que pasa con los niños. No tiene sentido coser ropa a medida para los niños. Sí que tiene sentido que les quede ajustada a sus medidas. Es decir, que no les quede como un saco o que no les quede pequeña. Que, se, que, que esté... Um, ajustada a un niño que es alto, a un niño que es más grueso, lo que sea, ¿no? Pero no a medida. A medida es que en, en realidad no tiene mucho sentido. A medida tiene sentido para otras cosas. Para pues para adultos eh, que, que ya tienen unas medidas que generalmente se mantienen. Para, a lo mejor sí para niños, pero para un trajecito especial, para su comunión, para una boda, no sé, para cosas específicas. Pero en general, a medida para niños no me parece una buena idea, no, no le veo sentido. Y no sé si tenemos alguna duda por aquí. Dice Carmen, bueno, Carmen, Carmen CG, te veo en el reto. Empezamos el 7 y, bueno, si ya te has unido, estoy encantada. Estoy muy contenta porque ya se están uniendo muchas personas. Y, y bueno, pues nada, seguimos en contacto. La semana que viene volveremos a, hacer, eh, vol volvemos a tener directo. Os hablaré un poquito más, como ya estaremos a lo mejor metidas en el reto o no. No, me parece que todavía no estamos en el reto, no habrá empezado, pero, eh, pero estaremos ya cerca. Entonces os explicaré un poquito más, ¿vale? Todo lo que vais a necesitar, materiales y demás. Y nada, si os vais a apuntar, os aconsejo que os apuntéis ya, porque aunque el reto empieza el día 7, si te apuntas ya, eh, el reto empieza ya mismito, ¿vale? El 7 empieza oficialmente, pero si te apuntas antes, eh, pues hay cosas ya que puedes ir haciendo y que puedes ir eh, avanzando, ¿vale? Así que, nada. Nos vemos la semana que viene. ¡Un beso fuerte!